es su problema o sea que eso es un abuso no tienen ningún tipo de derecho constitucional de que un dinero que se entregó en dólares, aquí le pongan cuestionamiento cuando se lo van a entregar ahí sí cabe que los grupos populares hagan su movilización pero los grupos populares están en otra vaina nada más falta que le regalen un par de pesos los dueños de financiera y se acabó ahí el proceso entonces esto es un abuso porque lo que pasa es que se ganan un paquete de cuarto porque si tú vas a buscar dólares a esa misma compañía la compañía no es verdad que te lo va a vender a como lo está pagando a 57 la compañía te lo te lo va a colocar por encima de los 60. Y si la cantidad de dólares es muy grande, entonces la compañía te va a dar mucho más fuerte. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Una respuesta como la ley física que redoble la acción de lo que ellos están haciendo. Movilizaciones, quemada de goma en la oficina, ahí en el frente. Aunque nos lleve el diablo a todo, pero eso es un amor. Por ejemplo, mi hermano Chano acostumbra a mandarme 20 dólares cada dos meses para yo pagar el servicio de Net. Usted se imagina cuando me toque los 20 dólares. No, que no lo podemos entregar los 20. Y que si yo le digo a ellos, pues entonces véndame 20 dólares y que yo tenga que poner del dinero mío algo más. No, entonces la, realmente la situación no puede seguir. Haciendo ese tipo de estafa Haciendo ese tipo de robo A esos niveles No, no, eso no es posible O sea, creo que hay que regularizar eso Totalmente Miren El presidente de la república Danilo Medina El que ha durado ocho años en el poder Y ha hundido más este país eso no significa que lo que viene no lo van a hundir más. Lo que vienen lo van a joder más, porque ese es su proyecto político, porque no tienen otra propuesta. Pero Danilo es el que le toca ahora, y Danilo ha dejado de ser creíble y le ha pedido al Congreso que le den 25 días más de emergencia. Yo creo que en esto debería intervenir una comisión científica y no dejar que los políticos le den una interpretación si es correcto o no que se le dé 10 días más o 15 días más. Decidir, decidir, decidir Si le dan 15 días más, no debería ser una respuesta de los políticos. Debería haber un equipo profe científico profesional que basado en los números del problema de, de la salud, sociólogo, politólogo, gente buena que hay, de lo que, poco que quedan, reunirlo, y que sean ellos que den la sugerencia de que si es correcto aplicar 15 días más en este asunto de la emergencia porque en un país que los políticos en 100, más de 100 años no han aportado en educar a este pueblo ni crearle un respeto a las leyes del país los políticos han sido los rastreros los que han dañado el país porque ellos son los responsables así como el bombero tiene su función de pagar fuego el médico tiene su función de curar el maestro tiene su función aunque le haga poco pero su función de educar y el político su función es educar a las masas educar al pueblo como no lo han hecho, esta vaina es un desastre. Yo vengo, tengo tres días, hablándolo con los amigos, hasta con mi amigo, el doctor Miguel Ángel Tavera, que es, además de cardiólogo, también es un pensador. Y él me decía hoy, hermano, la situación todavía anda peligrosa. Entonces yo prefiero una comisión del de colegio médico puede ser una comisión de gente que lo una la sinceridad profesional y científica y que sean los numeritos sociológicos que den la sugerencia si es correcto los 20 días los 10 días porque si se le dejan a los rastreros del congreso cada uno de ellos le da una interpretación política y usted no sabe realmente dónde el diablo está la verdad. Yo sí creo que por lo que veo, lo que vi hoy por televisión, y en caso de que el canal tenga parte de esa imagen, la gente anda tan apresurado porque ese vehículo lo lleve y los carros públicos tienen establecido la cantidad de pasajeros pero la gente tiene una prisa tanto de llegar al sitio que hoy vi algo penoso y es que un señor cuando se está montando que tiene un, un pie en el carro y otro pie en el suelo, en la tierra, en el asfalto el chofer con la prisa de salir rápido para que no se le siga montando y lo pare la policía. Me dio pena ver a este señor que se salió. Se salió. Pedí una excusa para pasar entonces a publicidad. Les decía, después de la publicidad, que me dio pena ver este señor rodar. Rodar por el suelo. Entonces, el ver la conducta de qué tipo de pueblo tenemos, ruto de la poca aportación que han hecho los políticos, yo mismo no me atrevo realmente, ahora mismo, tener el criterio de que eso es lo correcto. Y me mortifica, me siento un estúpido. Porque veo que este es un pueblo que si tú le das, por ejemplo, y le quitas eh, el horario de la 8, de la 8, de cerrar hasta las 8, me imagino... ...que los centros de, de bebida y de cosas así en la calle... ...sería una situación, un desastre. Pero también digo... ...que estos políticos han robado tanto... ...que han dejado el país desfalcado... ...sin recursos, sin una economía de ahorro... ...y que parece que la realidad tan grande... La miseria tan grande que estamos viviendo Que da la impresión algunas veces Que tú tienes que vivir Con el coronavirus Y que se te permita Aunque eso multiplique la desgracia Tú te en la calle buscándotela O sea, algunas veces tú dices ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es ¿Qué es lo mejor? ¿Qué cosa es lo más conveniente? Dejar que la gente se la busque. La pandemia pueda producir una desgracia mucho mayor o aplicar la disciplina. O sea que realmente con esta formación que yo me siento tener, que no me siento ser un, un carajo más de este público atrasado, yo no me siento. Ahora mismo, me faltarían datos científicos para determinar qué es lo mejor. ¿Qué cosa es lo mejor? ¿Qué es lo más conveniente para este pueblo ahora? Los 15 días, los 10 días, los 20 días. Porque esto es un desastre no han destruido, no han dejado un pueblo sin un mínimo de disciplina a la misma democracia. Porque esto, esta democracia que nosotros tenemos ha sido el peor daño y la vaina que ha salido más cara porque los partidos políticos dicen que a ello el gobierno debe de pagarle a los partidos no importa el sentido de prostitución política que sea, porque ellos son los defensores de que hoy aquí se viva esta democracia. Y la realidad política que nosotros vivimos con esta pandemias ha demostrado que esto no funciona, que esto es un desastre, que esto realmente casi vale la pena llamarle, esto no sirve. Esto no sirve realmente con esta realidad que estamos viviendo, cómo la gente se te agrupa, cómo la gente se le olvida en la, la necesidad de, de, del espacio. En el sitio que yo voy, que estuve hoy en TIT Perretería, que estuve hoy en la ferretería Gama cada vez que yo me muevo un poquito a la distancia que dice el protocolo yo siento que el de adelante se molesta y hasta se siente que yo lo estoy acusando con mi actitud de asumir el espacio que debe ser yo siento que la mirada la actitud que él asume que se le olvida el problema de salud y se siente que yo lo estoy acusando como de tú tienes coronavirus porque yo me estoy echando para atrás.